Quien hoy no te valora, mañana te extraña, según la ciencia. ¿Qué pensarías si te digo que hay un estudio que afirma que aquellos que finalizan relaciones con su pareja por no valorarlas se arrepienten luego? Sí, muchas veces hemos escuchado decir que las personas no valoran lo que poseen sino cuando ya no lo pueden tener o cuando se ha ido, que extrañan aquellas cosas que ya no pueden tener. Y podemos ver que estudios realizados en Londres lo han demostrado, dando en promedio unos 2.000 hombres arrepentidos tras la finalización de su relación amorosa, teniendo a más de un 50% de las personas entrevistadas aceptando su equivocación al dejar a su pareja y haberla perdido. Cuando experimentamos una ruptura amorosa, noviazgo o matrimonio y alguien sale de nuestras vidas, puede que sintamos que hay un vacío dentro de nosotros, que algo falta y que es un daño que no sanará. Pero tranquila, esto simplemente no es así. El perder a alguien que formaba parte de nuestra vida diaria representa un cambio drástico y total de lo que ya estamos acostumbrados. Experimentamos un cambio en nuestra rutina, nuestro modo de realizar determinadas acciones se modifica. E incluso puede que nuestra forma de ver las cosas se vea afectada. Pero tranquila, que según este estudio, hay posibilidades de que esa persona se encuentre arrepentida de haber acabado con la relación y puede que quiera volver a ti y reintentar formar una relación. Si estás atravesando por algo como la finalización de un noviazgo, una relación de años o incluso el divorcio y sientes que algo muy importante se está apartando de tu vida para siempre, no desesperes. Puede que si atraviesas algo como el divorcio y no has sido tú la que ha tomado la decisión, tu pareja puede estar arrepintiéndose de haber solicitado la separación. Si tu pareja un día se marchó y aún no sabes el porqué de esto, no encuentras una explicación, consideras que no ha sido tu culpa y que tú no has tenido nada que ver con lo que ha sucedido. La ciencia asegura que esa persona puede arrepentirse de esa decisión y sentir remordimiento a causa de sus acciones. Lo que sucede es que muchas veces al decidir proceder con una separación, una ruptura o un divorcio, estas hayan sido inspiradas por emociones y no pensamientos lógicos. Sentimientos que no dirigirán nunca a la persona a tomar buenas decisiones y estas malas decisiones que se toman durante estos momentos traerán, como consecuencia, un arrepentimiento futuro. Por eso se dice que debemos pensar bien las cosas antes de hacerlas y que al momento de tomar una decisión importante en nuestras vidas debemos hacerlo estando serenos sin ninguna emoción fuerte que pueda interceder en la toma precipitada de una decisión. Las emociones negativas traen consigo consecuencias negativas con las cuales muchas veces tenemos que vivir el resto de nuestras vidas. Al vernos envueltos en situaciones de estrés o ira, podemos precipitarnos a decir y o hacer cosas que realmente no queremos, y terminar por hacer algo de lo que en un futuro nos vamos a arrepentir. También fue revelado en el estudio que sentimientos como la soledad y la culpa invaden a aquellas personas que tomaron la decisión de poner fin a la relación. El mayor porcentaje de las personas entrevistadas afirmó su arrepentimiento por haber tomado decisiones apresuradas y de este modo dar fin a sus matrimonios y uno de cada cinco de ellos confesó haber sentido culpa y arrepentimiento inmediatamente luego de terminar la relación. Mientras que una porción mínima de los entrevistados dio a conocer que luego de las decisiones precipitadas decidieron arreglar las cosas con sus parejas y darse una segunda oportunidad, con lo que aseguran que las cosas en sus relaciones mejoraron y ahora mantienen una relación estable y feliz con sus parejas. Ya que debido al tiempo que estuvieron separados, pudieron darse cuenta del valor que tenían cada uno y lo que aportaban a la relación. Abrieron los ojos para observar lo afortunados que son y lo agradecidos que debían sentirse por contar con una persona a su lado, que los ame, apoye y que a pesar del tiempo que estuvieron separados, ahora están más unidos. Esta investigación finaliza asegurando que, según encuestas sobre aquellos hombres que solicitaron el divorcio, sufrieron de arrepentimiento al haberlo hecho, perdiendo así su matrimonio. Ese preciso momento fue cuando más lo valoraron y se dieron cuenta de lo importante que era para ellos. Solo que debido al orgullo, dejaron que esto se perdiera y ahora se encuentran sumamente tristes, aceptan su error y notan cuando valoran a la persona que dejaron ir y todo lo que se fue con ella, además de que han pensado en buscar una manera de retomar la relación, para que todo vuelva a ser como antes. Cuando una relación se termina, abre paso a nuevas oportunidades, no solamente para que otra persona entre en tu vida, sino también para que puedas autodescubrirte a ti misma, para que puedas volver a encontrarte y puedas crecer como persona. No lo veas como algo que se está yendo de tu vida. Sino como miles de oportunidades que están llegando. Sigue adelante, ya que eres capaz de superar este y todos los obstáculos que se te presenten. Solo debemos recordar que todas las cosas suceden por una razón. Y si estás atravesando por una ruptura, ten en mente que te recuperarás. Las heridas sanarán y con el tiempo ya no dolerán pero tú tendrás una enseñanza que te será de mucha ayuda en tu crecimiento personal. Sigue adelante y no tengas miedo a enfrentar una nueva etapa sola. La vida tiene grandes planes para ti. Solo sé paciente y estate dispuesta a aceptar todas las oportunidades que se te presenten. Piensa en cómo este acontecimiento negativo puede traer cosas buenas lo positivo en toda esta situación y sácale provecho. Tú puedes, eres fuerte y emprendedora.